Hola, en este video les enseñaré cómo hacer un mueble con repisa hecho de puro cartón, basado en los principios del ecodiseño. Los materiales que necesitamos son dos cajas de cartón de leche del mismo tamaño, un exacto o tijeras afiladas y silicón caliente. Puedes utilizar otro tipo de cajas en general o silicón frío, también las tijeras en caso de que no te acomodes con el exacto. Ahora sí, empecemos. Lo primero que hay que hacer es ubicar la pestaña de abertura de nuestra caja. Ya que la ubicamos, hay que desprenderla con mucho cuidado. Abrimos la caja. Y después identificamos la línea del doblez que une la tapa con la caja. Enseguida recortamos por esa línea de doblez con las tijeras o con el exacto. Repetimos este paso con las pestañas restantes de la tapa. Estas pestañas irán en los extremos de la caja para darle más resistencia. Con el silicón caliente o frío, pegamos estas pestañas anteriormente recortadas de la manera que se muestra en pantalla. Repetimos estos pasos anteriores con la otra caja que después vamos a apilar arriba de la que acabamos de hacer. Unimos las dos cajas, pegando con silicón caliente o frío el extremo de cada una, como se muestra en pantalla. Dejamos secar y ¡listo! Ya tienes tu mueble con repisa hecho de cartón 100% ecológico. Puedes meter objetos pequeños que no sean muy pesados para lo que es el cartón. Como por ejemplo botellas de vidrio, cables para celular, estucheras, etc. Aquí te muestro unas ideas de uso. Aquí llega el final de este tutorial. Suscríbete, dale like al video... Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.